Somos el partido de las mujeres que madrugan y no quieren más que un país con igualdad de oportunidades en las que el género no sea ni un requisito, ni un plus, ni un mérito, ni un hándicap. El que dicen que no apoyan esta huelga, entre otras cosas, porque apuestan por el enfrentamiento entre mujeres y hombres, porque es elitista, también insolidaria, solo pueden hacerla, dice el Partido Popular, las personas, las mujeres que trabajen. y hay... Somos el partido de la libertad, el partido de las personas. Y este domingo, en varias ciudades españolas, se han convocado manifestaciones contra lo que consideran un ataque a los derechos garantizados por la Constitución Española. El motivo de la convocatoria, la Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, que se... Somos el partido de los jóvenes que madrugan para ir a clase y que quieren una ley de educación que les garantice un proyecto próspero. Somos el Sindicato de Estudiantes, somos la organización que el Ministerio de Educación y el Consejo Escolar eh, reconoce como la más representativa de los estudiantes y estamos aquí por derecho propio, pero hay que decir que en la defensa de la educación pública y en poder defender aquí hoy estas palabras, los compañeros de Unidos Podemos han tenido un papel que el resto de, de intervinientes, pues desde luego no han tenido, no en esta comisión, sino en general, con respecto a escuchar la voz de los estudiantes, de las familias trabajadoras en, el, bueno, pues en, sede, en sede parlamentaria. Somos el partido de los pensionistas que madrugan para llevar a sus nietos al colegio y que quieren tener una pensión digna. 40.000 millones en cinco años es lo que el gobierno ha sacado de la hucha de las pensiones que no ha dejado de menguar desde 2011. Y somos, querido presidente... El partido de los desempleados que madrugan sabiendo que con el Partido Popular es mucho más fácil conseguir un empleo. Su relato respecto de la situación del empleo en nuestro país no es veraz, no es cierto, no hay nada que lo sostenga. Son una trituradora de eh, destruir empleo, es lo que hacen, no crean empleo, destruyen empleo, lo trituran, lo parcializan, lo temporalizan y lo precarizan. Somos el partido de la vida y de la familia. Pero nunca, nunca pensé que fueras tú. He trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar de mi familia.